Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Después de un intenso mes de noviembre, el 2020 pasará a la historia no solo por ser el año en el que el mundo se detuvo por un virus, sino también por ser el año en el que el mundo cambió de dirección en lo que al cannabis se refiere. Después de casi 60 años de injusticia, varios aplazamientos y apenas unos votos de diferencia, Naciones Unidas por fin reclasificaba el cannabis para sacarlo de la lista 4 de sustancias de la Convención Única de Estupefacientes del 61, en una emocionante sesión en la que se reconocía el valor terapéutico de la planta. Pero no solo eso, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia… repasaremos algunos de los países que se han sumado últimamente al tren de la regulación. Pero, ¿y qué pasa en España? Ah, eso es otra historia, activistas en prisión, bancos de semillas y gros intervenidos, pacientes sin atender y el CBD que parece no acabar de encontrar su sitio, mientras el gobierno continúa sin encontrar suficiente evidencia científica o más bien voluntad de hacerlo, que al final es lo que cuenta. Los que sí han encontrado su sitio y no les falta voluntad son los eventos canábicos. Copas y ferias que tanto han padecido el distanciamiento social han florecido el último mes masivamente, inundando las redes de buenos humos. Por supuesto este mes no faltarán los valiosos consejos de Top Cultivo y alguna sorpresa más. Empezamos. 21 días. No, no vuelve el programa de Samantha. 21 días es el tiempo que reza el cartel que los compañeros de RCN NOC han colgado la puerta de su sede para recordarnos a todos la realidad de querer salirte del tiesto. 21 días sin respuesta a peticiones de indulto o recurso alguno llevan al y, y los compañeros de Airam. Noviembre empezaba duro para el colectivo canábico y en un acto conjunto de las dos federaciones catalanas y con el apoyo de diferentes organizaciones, se denunciaba la injusta situación para tratar de evitar su entrada en prisión. El pasado 13 de noviembre se despedían con este vídeo. Estamos a punto de entrar en Día de en el centro penitenciario, Víctor y yo, de la Junta de la Asociación Aira, de Barcelona. Eh, bueno, es un momento delicado, pero queremos aprovechar este momento también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 Posiblemente Albert no pudo seguir el debate político que tuvo lugar el día del cannabis medicinal con la participación de representantes de la mayoría del arco parlamentario y que habría una semana de concienciación organizada por el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Tampoco la apertura de la Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones, en la que comparecía así de contundente Araceli Manjón. El agife ya en 2014 claramente dijo que los regímenes de dispensación de cannabis terapéutico de cannabis medicinal no son contrarios a las convenciones, no violan las convenciones, con lo cual no estamos en el mismo escenario que con el cannabis recreativo. Y muy recientemente, la Organización Mundial de la Salud, después de hacer la primera pre-revisión crítica del cannabis, porque nunca se había hecho una revisión del cannabis, es más, eh, como seguramente sabrán, la fiscalización que en el año 61 se hizo del cannabis, se dijo que se estaba haciendo sobre la base de un informe de 1935 al que todo el mundo llama el informe fantasma porque ese informe no existe, no ha aparecido nunca. Con lo cual es ahora, en 2017, cuando por primera vez la Organización Mundial de la Salud somete a revisión la clasificación del cannabis y el estudio del cannabis en profundidad. Por lo tanto, es un hecho muy relevante porque hasta ahora digamos que no había un fundamento científico escrito de por qué el cannabis tenía la misma fiscalización y la misma clasificación que la heroína, por ejemplo. Si se quiere llegar a consensos y acuerdos y a evolución sobre alguno de los aspectos del cannabis, sería bueno entenderlo desde el ámbito que tiene, que es para ayudar a personas. Y el cannabis recreativo, a día de hoy, no ayuda a ninguna persona. El cannabis terapéutico está por demostrar. Gracias. Pero la verdad, con clubs gross y bancos de semillas puestos en tela de juicio resulta preocupante la insistencia del PSOE en ampararse en interpretaciones restrictivas y ya obsoletas de las leyes internacionales. Y es que últimamente hasta los estancos de tabaco se habían sumado a la moda de expender flores y extractos de CBD lo que provocaba intervenciones policiales e infinidad de consultas legales que forzaban a emitir diferentes comunicados en los que Ministerio de Hacienda y Sanidad se reafirmaban en que la distribución del cannabidiol es ilegal al tratarse de una droga y eso pese a las últimas noticias que llegaban desde la Unión Europea. Sin duda, con tal desbarajuste e incongruencias, cada vez se hace más evidente la urgente necesidad de iniciar un proceso de normalidad canábica. ¿Qué nos contestarán ahora nuestros políticos? Hola compañeros de Maribara Televisión. Este mes ha sido un mes histórico para los canábicos con la reclasificación del cannabis. Así que queremos aprovechar la ola y hemos habilitado una campaña en la plataforma Osoigo, ...para recopilar firmas y hacer una pregunta al Congreso de los Diputados... ...con la intención de abrir la agenda política. Después de un largo año trabajando eh, codo con codo con los grupos parlamentarios... ...creemos que este es un buen momento para conseguir que los políticos nos escuchen. Así que firma la petición. Ya sabemos que estamos muy cansados, pero creemos que estamos en los últimos pasos para conseguir que nos regulen. Y ahora, en Top Cultivo, Sara nos vuelve a mostrar cómo le fue su cultivo de Morfeus y cuasar. Muy buenas, hoy volvemos a mi cultivo de Morpheus y Quasar de Budasitz que hice durante el confinamiento. Así que os invito a que me enviéis preguntas relacionadas con él para que las podamos ir comentando por aquí. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta de hoy nos la envía Yulima desde Sitges, Barcelona. Yulima quiere saber, ¿es normal que las hojas grandes de mis plantas se marchiten cuando avanza la floración? Hola Yulima, no te preocupes si alguna hoja se pone amarilla cuando van engordando los cogollos, es algo normal. Te voy a enseñar cómo fue el desarrollo de mi cultivo de Morpheus y Quasar de Budasit. En la sexta semana de floración, los cogollos van engordando día a día y las plantas se van haciendo más voluminosas. La mayoría de las flores aún tienen los estigmas blancos, aún son fértiles y apenas encontramos unos pocos estigmas marrones y marchitos. Las plantas en este momento consumen mucho alimento, casi cada dos días necesitan riego, algo que será básico si queremos obtener plantas sanas con unas buenas flores repletas de tricomas. Ahora absorberán mucho fósforo y potasio. El fósforo será necesario para la formación de flores y raíces ayudará a transferir la energía de la luz a compuestos químicos y su absorción es necesaria para engordar los cogollos. El potasio está relacionado con el sistema respiratorio y la producción de clorofila. Ayuda a defenderse de las plagas y mantiene la presión interna del agua que sostiene a la planta. Llega un momento en que las plantas dejan de producir nuevas flores y cada día observamos más estigmas marrones. En mi cultivo esto sucedió antes en las Morpheus que en las Quasar que iban algo más retrasadas en su maduración. A partir de este momento es normal que las hojas grandes empiezan a marchitarse, mostrando colores amarillos a la vez que se secan y caen, ya que las plantas necesitan todas las reservas que han almacenado hasta ahora en ellas para sus flores. Ya sabes Yulima, si solo son algunas hojas grandes las que se ponen amarillas y se marchitan en tu cultivo, no has de preocuparte, pues entra en la normalidad. Y la siguiente cuestión viene desde Pamplona. Esteban nos pregunta, ¿por qué es tan importante que los cogollos produzcan muchos tricomas? Hola Esteban, cuando cultivamos marihuana, lo que estamos cultivando realmente son tricomas, ya que estos contienen los canaminoides y terpenos que caracterizan cada planta. Dependiendo de la concentración y la combinación de cannabinoides y terpenos tendremos propiedades distintas en cada variedad. Como ya dijimos, los tricomas los podemos observar durante casi todo el ciclo de la planta, pero es en la fase de floración cuando ésta produce más. Los tricomas son esa resina pegajosa, blanquecina y transparente al principio que conforme madura va adquiriendo un color lechoso y luego ámbar. Se producen sobre todo en las plantas hembra, ya que son las encargadas de producir semillas y asegurar la descendencia y tienen una función de protección. Los tricomas son los encargados de proteger a las plantas de rozaduras, hongos, insectos y otros animales que los rechazan. Se encargan de regular su temperatura y protegerlas del frío o del calor. También las protege de los rayos ultravioleta del sol, con los que interactúan para producir cannabinoides y terpenos. De la combinación de canaminoides y de terpenos, cada planta tendrá unas características propias de efectos, sabor y aroma. Su cambio de color de lechoso a ámbar es el mejor indicador para saber cuándo cosechar, aunque para observarlos bien necesitamos una lupa o un microscopio. Esteban, ya sabes, cultivamos tricomas, canaminoides y terpenos. Y la última pregunta de hoy nos la envía Juan de Formosa, Argentina. ¿Y por qué hay que hacer un lavado de raíces antes de cosechar? Hola Juan, un lavado del sustrato antes de cosechar ayuda a mejorar el sabor de nuestra hierba, aunque no elimina metales pesados u otros componentes tóxicos que podamos haber usado en la fertilización o el control de plagas. Es aconsejable hacer un lavado de raíces unos 15 días antes de cosechar. Un indicativo para saber cuándo cosecharemos en dos semanas es que un 70 o 75% de los pistilos tengan un color marrón. El lavado de raíces pretende retirar o diluir el exceso de nutrientes y minerales que ha quedado en el sustrato y la planta no ha absorbido. Para hacer el lavado se suele utilizar agua de grifo, unas tres veces más de agua que la capacidad de la maceta, o hasta que el agua sale limpia tras recorrer la maceta. En este caso unos 20 litros para las macetas de 7. Para mucha gente es una parte importante para la mejora de la calidad de los cogollos. Cuando la planta se queda sin alimento, en el sustrato consume el alimento residual que tiene acumulado en sus fibras, por lo que en este momento la planta puede amarillar y se deterioran muchas hojas. Hacer un lavado influye en el sabor y en el raspado de garganta, aunque cuidado, no elimina los metales pesados o los restos de ciertos productos químicos, por lo que siempre es recomendable usar productos orgánicos para fertilizar y controlar las plagas. Bueno, ya sabes. Es aconsejable lavar las raíces y utilizar fertilizantes orgánicos que no dejen restos en las plantas. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Y recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Así que salud y buenos humos. Y atención, atentos a la inminente salida de las Buda Classics. bien nos vienen los consejos de Sara, ¿verdad? Yo este año los he puesto en práctica. ¿Os acordáis de mi Eleven Roses? Pues mirad qué preciosidad. Esta Eleven Roses de Delicious Seeds ya se encuentra en un estado avanzado de la floración. Fijaos en qué buen estado ha superado las últimas semanas, pese al frío, qué colores y qué aroma. La producción finalmente ha estado muy bien, con abundantes y duros cogollos. Pero lo mejor de todo, si miramos un poco más de cerca, se puede apreciar la altísima cantidad de producción de tricomas ya parecen estar en su estado óptimo para proceder al corte. ¡Qué maravilla! Estoy deseando probarla, pero vamos a tener que tener un poco de paciencia y curarla bien. Así sacaremos todo el partido a esta fantástica genética de nuestros amigos de Delicious Seeds. ¿Os gustaría saber cómo conseguir los mejores resultados?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 Tan solo hemos seguido las indicaciones que nos dieron los técnicos de Advanced Nutrients y los resultados saltan a la vista. A nivel internacional la noticia más importante de este mes y la que ya se considera como histórica ha sido la aprobación por la Comisión de Estupefacientes de la ONU de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para sacar al cannabis y su resina de la lista 4, la lista más restrictiva de la Convención de 1961, donde se encuentran sustancias peligrosas y sin valor terapéutico. A partir de ahora, el cannabis solo estará en la lista 1, por lo que se abren las puertas a la investigación. Hay que decir que la votación se ha aprobado por un escaso margen de dos votos y ha sido la única recomendación en torno al cannabis que ha aprobado la comisión. Otra noticia importante este mes nos viene del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, quien ha sentenciado que el CBD extraído de todas las partes de la planta de cáñamo es legal. Según este tribunal, el cannabidiol no tiene efecto psicotrópico ni efectos nocivos sobre la salud humana. El tribunal también ha dictaminado que es ilegal la prohibición de los productos de CBD que se producen en países como Francia, en el que se han cerrado multitud de tiendas y se ha llegado a encarcelar a numerosos emprendedores. Este veredicto garantizará la seguridad de los consumidores de productos de CBD. El Has Marihuana and Hem Museum estrena nueva web. Visítala y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. Estados Unidos tras la victoria en el último referéndum del cannabis para uso adulto en Nueva Jersey, Arizona, Dakota del Sur y Montana y del medicinal en Mississippi, la Cámara de Representantes ha votado por primera vez en su historia a favor de la despenalización de la marihuana a nivel federal. Se trata de un paso importante para equilibrar las leyes entre los estados que ya han cambiado su legislación en torno al cannabis. Aunque la votación en la Cámara de Representantes venció por una holgada mayoría, ahora la iniciativa ha de superarse en el Senado. Algo más complicado, pues este está controlado por los republicanos, que son contrarios, a pesar de que las últimas encuestas indican que el 68% de los estadounidenses aprueban la legalización. Desde México también nos llegan noticias históricas, ya que el Senado mexicano ha aprobado con amplia mayoría la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que permitirá el uso adulto legal. Aún falta la revisión y la aprobación de esta ley por la Cámara de los Diputados para que los mexicanos mayores de edad puedan optar al mercado regulado de cannabis y puedan adquirir o poseer hasta 28 gramos y cultivar hasta cuatro plantas por persona. Las empresas privadas podrán optar a las licencias para la producción y transformación y comercialización reservándose al menos el 40% de las licencias para las comunidades campesinas, que son las que más han sufrido las consecuencias de la prohibición. Mientras llega la última revisión de la ley, antes de su aprobación por los diputados y su verificación por el presidente, se ha creado un parlamento abierto en el que han participado en audiencias públicas expertos para asesorar las comisiones que van a acabar de redactar la ley. La minuta eh, que aprobaron y que les enviaron no garantiza el libre desarrollo de la personalidad que protege la jurisprudencia de la Suprema Corte, no solo porque mantiene sanciones penales para ciertas actividades, sino también porque existe una sobreregulación de las personas consumidoras, lo que trans transgredería derechos tan básicos como la privacidad y la propiedad privada. Aunque la persona puede estar teóricamente en posesión de entre 0 y 28 gramos de cannabis, no se elimina el hecho de que esta persona pueda ser detenida por la policía, presentada al Ministerio Público y el Ministerio Público se desista de la acción penal. Lo que sí hace la minuta aprobada por el Senado es crear un mercado que beneficia sobre todo a quienes ya participan de la industria internacional de marihuana y que se han consolidado ya como jugadores importantes de este mercado en el extranjero y tienen las capacidades técnicas y económicas para cumplir con los requisitos que se impone la ley, pues se quitaron los pocos candados para su integración vertical, es decir, una misma empresa va a poder concentrar todas las licencias de producción hasta venta de marihuana cuando en realidad lo que se buscaba era generar un mercado lo suficientemente atomizado no solo para permitir la participación de los jugadores nacionales, sino también para reducir el riesgo de captura del propio órgano regulador. Quitar el delito de posesión simple, una reforma a la Ley General de Salud en el artículo 40, 477 para que dejemos de perseguir penalmente a cualquier acto relacionado con la cannabis, exceptuando los que tienen que ver con suministro hacia jóvenes menores de 18 años. Que eh, reconocemos los grupos históricamente vulnerados, que son las personas usuarias y las comunidades cultivadoras aquí en México, eh, que hagamos y, y, y que fortalecemos e impulsamos acciones afirmativas hacia esas poblaciones, es tanta la sobreregulación que va a impedir en los hechos que se transite de un mercado ilegal a un mercado legal. En realidad la gente no va a tener incentivos para transitar a ese mercado y el mercado legal que tendremos probablemente cubra a una muy pequeña parte de la población, pero el resto seguirá en la ilegalidad con todas las implicaciones eh, que eso tiene si quieren, por ejemplo, cultivar en sus casas, necesitan cumplir con requisitos que serán totalmente arbitrarios y que hasta el día de hoy no nos quedan claros porque la ley dice que la autoridad administrativa podrá establecer los requisitos que desee y que tengan que cumplir las personas que, que vayan a cultivar en sus casas para hacer las adaptaciones que necesiten, incluso habilitando la posibilidad de que la autoridad autoridad administrativa entre hacer tareas de vigilancia a los hogares de las personas y en su caso de visto al Ministerio Público si algo no le gusta. Hablando de manera muy breve en relación a lo que serían las licencias de cultivo para uso medicinal, encontramos la alta sofisticación en donde este sector de por sí ya vulnerado, porque es un sector que para transitar a la legalidad se le ha pedido que rompa vínculos con quien tradicionalmente fue un Financiero, porque la propuesta de regulación nos preocupa que no sea gradual y que al no ser gradual y tener altos impuestos, repitamos las experiencias en otros países, en donde al no ser gradual el impuesto fue tan alto que lo que hizo es desalentar al consumidor que quiere referirse a un mercado de formalidad? Considerando que el producto eh, con cannabis no psicoactivo no se considera estupefaciente ni psicotrópico, y, por ejemplo, hablando de un producto, una crema o un shampoo que tenga estos derivados, pues no vemos razón por la cual un adolescente, un niño o una niña no pudiera utilizar estos productos o un bálsamo para labios, por ejemplo. En México, en media pandemia mundial, no necesitamos un instituto que tarde de dos a cinco años en entrar en operaciones sin funcionarios capacitados que únicamente van a retrasar la, esta entrada de la industria a nuestro país. El único tema al día de hoy que no está regulado en México es el uso adulto del cannabis. Y este sería el único tema que deberíamos estar platicando en esta ley y que la ley abarque. Me encanta que tiene en varios artículos el concepto de consumo nocivo y consecuencias dañinas por el consumo de cannabis. Es fundamental que se reconozca esta naturaleza de, del cannabis. Eh, recordar que lo que es fundamental es que haya una despenalización efectiva de los consumidores que les permita tener acceso a... Programas de salud, acceso a conocer cuáles son las sustancias que están consumiendo, acceso a información sobre la decisión libre que, que están tomando como adultos, la, el fortalecimiento de los programas preventivos y de tratamiento es, es fundamental y de un sistema de información que monitoree, eso es esencial. Las inmensas y discriminatorias limitaciones a los espacios de consumo que deberían ser equivalentes a las limitaciones establecidas por la ley de control del tabaco sin agregar distinciones las innecesarias y debilitantes restricciones a las asociaciones canábicas. Eh, cuando vamos a comprar la planta, podemos ir a comprarla a un espacio legal regulado por el Estado, salir de la tienda y ser detenidas por la policía por posesión del mismo producto que acabamos de comprar legalmente. Ojalá se quite cualquier amenaza de que se ingrese a verificar a los domicilios particulares. Eso también iría en contra de de lo que estableció la Suprema Corte con el libre desarrollo de la personalidad beneficiar la posibilidad de que los cultivadores pobres pudieran estar y no pensar en un mercado sobre regulado que establecería precios altos porque si se establecen precios altos solamente lo que va a haber es que mucha gente eh, se estará incentivando el mercado negro y mucha gente irá hacia hacia allá. Prohibir no es prevenir y regular no es promover el consumo. En Argentina también se ha dado un paso importante ya que el gobierno ha legalizado el autocultivo doméstico y en red para uso medicinal, terapéutico, paliativo y de investigación, así como el expendio en farmacias de productos a base de cannabis. Las personas usuarias con autorización médica podrán inscribirse para obtener la autorización. También se promoverá una red de laboratorios públicos y privados que garanticen el control de calidad de los derivados producidos. En cuanto a los eventos, este mes hemos podido disfrutar de una amplia oferta de propuestas online. En España, la Secret Capiz Volcana Volcán la Lanzarote o la Cosecha Cap. A nivel internacional, Cannabis Expo en Sudáfrica, Expo With México Hybrid o Expo Cannabis Uruguay han tratado de dar una alternativa viable a los encuentros emblemas de la cultura canábica y de un sector emergente. Haremos un amplio repaso en los próximos programas. Y ahora, nos vamos de marcha con el Plon. El 2020 fue el año de las marchas. Marchó Colombia, marcharon los estudiantes, marcharon los indígenas, marchó el mundo entero. Y las marchas se dieron para exigir los derechos fundamentales que se han perdido a través del tiempo. Todo el mundo marchó, menos los marihuaneros. ¿Ustedes qué dijeron? Ahí sí, se acabó el 2020 y los marihuaneros no salieron a marchar. No señor. Los marihuaneros vamos a marchar. Fumando, vamos a casa. Cultivando, whi quemando buena ganja. Marcha Mundial de la Marihuana. Este 12 de diciembre nos completará el mundo de estudiar amistad, paz y amor a través de esta planta maravillosa. que es la en común. La misma creación este de un de que fue la marihuana. Cultivando amor, cosechar esperanza. Es que yo no estoy solo. Nosotros, los marihuaneros, somos una familia muy grande. Esta es la alianza. Rastafari avanza. Caminando a Sayonara y anay no descansa. Trece años de lucha. Eso es lo que vamos a celebrar. El aniversario de la marcha mundial de la marihuana aquí en Colombia. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal Entonces, Por eso la importancia de que nosotros estemos, ¿entiendes? Porque como te digo, esto es un, un tejido social, es una participación popular Ajá. Es una actividad política denominada Marcha de la Marihuana Porque nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo Que nos priven de nuestra libertad simplemente por tener un gusto por nuestra planta sagrada Estamos mamados de que el mismo Estado siga persiguiendo a este grupo poblacional cuyo único delito es querer fumarnos un bareto en paz. La consigna este año es no más presos por marihuana en Colombia ni en el mundo porque en las cárceles en el mundo están llenas de colombianos, de compatriotas que han perdido su libertad simplemente por el gusto a fumarse un bareto. ¿Y usted por qué cayó? Por marihuana. 460 gramos, he aprendido a miar en tarros, he aprendido a cagar en bolsas, he aprendido a hacer fila todos los días para la comida. Si no se libera toda la planta, la industria no va a fluir y las cárceles seguirán llenas con personas que merecen volver a la vida. Acá no, nada que tenga que ver con derechos humanos, acá, acá no hay nada de eso. Medellín, 12 de diciembre. Por nuestros derechos de nuestra planta sagrada, este 12 de diciembre, desde las 11 a.m. en el Pablo Todo en Uribe, esperamos su oportuna presencia con todos los protocolos a seguir. Cultura, decencia, comportamiento, energía, nos vemos allá. Suerte a todos. Paisanos canábicos. Quedan cordialmente invitados a la Gran Marcha Mundial de la Marihuana. 12 de diciembre teatro para los todos 12 de diciembre a las 12 del día. Ok. Bogotá, 19 de diciembre. Matina. Estamos en, una, en un periodo en el que hay que ser muy ingenioso, muy conspirativo. Hay que conspirarles con todo el ingenio que da la rebeldía del Colino para seguir en esta permanente denuncia. Porta mi vía. Se trata de una marcha real, se trata de confrontar las políticas del Estado contra los consumidores. Se trata de confrontar la hipocresía de amplios sectores de la sociedad. Así que nosotros les decimos, esta pelea contra el prohibicionismo la vamos a seguir. A mayor represión, mayor resistencia. Nosotros ya no copiamos de código, nosotros ya no copiamos de argumento. Nosotros decimos, no, el nuestro es de la calle, nosotros somos callejeros. Nosotros hemos sido colinos de décadas callejeros y las nuevas generaciones con las que nos estamos encontrando es en la calle donde se da la rebeldía. El humo no puede desaparecer de la calle para refugiarse en un auditorio de eruditos para dar cuenta de un problema que está sucediendo afuera. No, ese humo es el revelador, ese humo es el rebelde. Todas las movilizaciones que se hagan, en este caso las dos marchas, la de Medellín y la de Bogotá, van a contribuir a arrojar los verdaderos debates que hacen falta aquí. Vamos a hacer nuestra movilización que va a salir del cementerio y va a llegar hasta el Parque de los Hipis, que también se ha convertido en un parque epicentro de muchas resistencias. Nos vemos, parceros. Muerto por la libertad. Es una marcha canábica, para que no mezclemos otras sustancias. Solo marihuana. Por el respeto a la vida, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, nos vemos en las marchas canábicas del 2020 en Colombia las mujeres canábicas de Colombia, los invitamos todos a marchar, a pronunciarnos, a existir. Porque todos en el mes de diciembre somos uno solo, somos una comunidad unida por la planta santa, por la planta de poder y que ya nos paramos ante el mundo a decirles no necesitamos tratamiento carcelario, lo que necesitamos es legalizar la marihuana. El próximo 19 de diciembre llega Expo Bogotá Cannabis, en su quinta versión. Este año no podremos estar allí, pero podremos asistir todos y desde nuestras casas. Este año contaremos con Steve De Angelo, activista por la legalización y pionero en la creación de dispensarios medicinales en California. También podremos conocer al ex senador Juan Manuel Garal, autor del proyecto de ley que creó el marco regulatorio para el cannabis medicinal en Colombia. Asimismo, nos pondremos al día con un gran número de personalidades de reconocida autoridad a nivel nacional e internacional, y que trataremos de transmitir en directo en nuestro canal. Y Últimamente en Colombia hay un par de compañías que se están enfocando en eh, investigación precisamente en el área del COVID-19, que es el, la enfermedad que, pues, que nos tiene y la pandemia que nos tiene a todos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 buscando diferentes perfiles químicos y buscando satisfacer la demanda de la industria medicinal emergente y semillas para el autocultivo, ya que en nuestro país es legal cultivar hasta 20 plantas para uso personal. Somos una empresa que cuenta con licencias de cultivo de cannabis psicoactivo, con las modalidades de producción de semilla para siembra y de investigación científica. Cuidado con los riesgos para la salud. Estoy viendo cartuchos disueltos en MCT, en aceite de coco, y aspiramos el humo que salga de ahí. Eso es lo que estamos haciendo cuando metemos un cartucho de líquido con MCT en un cigarrillo electrónico, amigos. Y ahí viene el EVALI, que es como se llama la pandemia que ha habido en Estados Unidos